Desde que te vi, yo me fijé en ti Pensaba que eras para mí Y otra vez estoy aquí Solo sin ti Pero estoy acostumbrado Y ahora ya estoy happy Y tú ¿Y Te pienso, sé todo lo que hicimos y no lo lamento Desde ese primer momento, yo lo sabía por dentro Tus besos son los pasajeros Y ahora que ya no te tengo, en la noche salgo para decir Baby mía, dime wax happy porque me llamas cuando no sé de ti? Y es que yo lo sé Muy bien Aunque ya no volveremos Tú lo jodiste, baby, cuánto lo siento Qué afortunada era cuando eras tuyo, Que Qué afortunado fue perderte, te lo No te pienso, me da un un poco el corazón Nuestro amor era como un mensaje en una botella Pero nunca llegó y se me olvidó